Es la música y yo parece que somos mejores amigos Porque no nos separamos en ningún momento Estoy en distancia con mis conocidos y familia Pero sé que todo sacrificio tiene su fruto Y poco a poco se ve el fruto del trabajo duro y pesado En esta vida no es gratis pues hay que chingarse Para tener lo que uno quiera Y yo estoy persiguiendo esto que se llama sueño la música y yo parece que somos mejores amigos porque no nos separamos en ningún momento Como dice, no, soñar gratis pero lo que cuesta es cumplirlo Con la meta que uno se ponga, es cuestión de ella La persona decide si quiere pasar esa frontera Aquí no se frontea, aquí no se hacen era. La música habla por mí, ustedes no saben por lo que yo pasé Y su gesto no me da más ganas de seguir para adelante Piso, a mí me estás el mal pero a mí me va muy bien Tengo salud y vida que es lo que importa Y este sueño que está en proceso Piso, despertar al día siguiente y es una gran bendición Te doy gracias a Dios por cuidarme siempre la música y yo parece que somos mejores amigos No nos separamos en ningún momento ¡Tisor! Ando joseando, ando vacilando, ando haciendo la música casi es el que me apoya de corazón sin decidir nada a cambio Los que se mantienen aquí son, son. Los que te demuestran Una lealtad pura y orgánica de por vida tengo un misil debajo de la manga Yo hasta me siento como en ganga so la, la, la música me ayuda a expresar lo que evolución. siento la música y yo parece que somos mejores amigos, no nos separamos en ningún momento. Todo sacrificio y trabajo duro tiene su fruto y yo lo estoy viendo día tras día. La música y yo parece que somos mejores amigos, no nos separamos en ningún momento. Este sueño está en proceso.